poema. ¿Qué es un poema? Un poema es un texto escrito en verso que tiene la intención de expresar las emociones o impresiones del mundo para el autor. El poema está dividido en estrofas, las cuales están divididas en versos. David y el Real Madrid, un fragmento de Carmen Gil. Sueña a menudo David con jugar en el Madrid y está la mar de contento. Va a haber un entrenamiento. David sonríe orgulloso. El Bernabéu es grandioso. Es inmenso de verdad. Cabe dentro una ciudad. Si te das cuenta, los párrafos completos forman una estrofa y cada renglón es un verso. Es una rima? Es un elemento rítmico dentro de un te texto escrito en versos, como una canción o una poesía. Cuando un grupo de fonemas se repiten en por lo menos dos versos, se crea una rima. Por ejemplo, luna-tuna. ¿Recuerdas el poema que habíamos visto? David-Madrid. Contento, entrenamiento, orgulloso, grandioso, ¿verdad? Ciudad. El poema está compuesto con rimas, ¿te das cuenta?